La Palma de Chontaduro, el Pejiballe, Pupuña, Pipire, Piguayo, pisbae, Chontaduro, Cachipay, Pifa, Piva, Tembe, es una planta de la familia de las Arecáceas, la de las palmeras. La planta llega a medir hasta 20 metros de alto, es nativa de las regiones tropicales y subtropicales de América. Se aprovecha su fruto, una drupa de gran valor alimentario, su madera y el cogollo tierno que se cosecha para extraer palmito. En Colombia, en la inmensa mayoría del país, se le llama duro. El tambo en el departamento del Cauca es el mayor productor de duro en el país. Las temporadas de cosecha son la primera entre enero y mayo y la segunda entre agosto y noviembre. En la primera cosecha del año 2005, la región aportó unas 6.000 toneladas equivalentes al 50% de la producción nacional de chontauro. Generalmente se come o se consume con sal y miel. En Panamá son muy populares y son abundantes en las tierras bajas. Se le conoce con los nombres de piva. De la palma se consume el fruto que se cocina previamente con agua con sal y se expende en tiendas, mercados y kioscos. En la ciudad de Panamá es popularmente ofrecido por vendedores ambulantes quienes pregonan su producto por las calles, esquinas y semáforos. Es común consumirlo caliente y con sal. En Costa Rica tradicionalmente se cuecen en agua con sal, consomé de pollo y hueso, jarrete. Existen varias maneras de prepararlos se consume con la mayonesa o natilla, colocándola en el canal del hueso, son conocidos como pejivalles. En tiempos de cosecha se comercializan en casi todo el país y se distribuyen en supermercados, ferias del agricultor, en puestos ambulantes, con frecuencia se venden ya cocinados. Feria Nacional del Pejivalle, que se da en las zonas de Tucurrique, en la provincia de Cartago. Se comercializan de muchas maneras desde la harina de pejiballe, hasta ceviche, picadillos, helados y hasta licor de pejiballe, también se consume el palmito. En Ecuador este fruto es bien conocido con la mozonía del país, los nativos amazónicos y los colonos inmigrantes de la sierra, aprecian mucho este producto llamado chonta, de esa tiene la chicha de chonta fabricada con panela y agua hervida. Es una bebida que los campesinos sirven en las mingas de siembra del maíz o simplemente consumida con refrescos en cada hogar. También se acostumbra en tiempos de cosecha servir el producto cocinado en la mesa en vez de yuca o plátano. Las semillas, que son bastante duras, son masticadas por la gente para aprovechar el coco este éste posee o tiradas a los perros y a los cerdos para que éstas los mastiquen. En el oriente de las cáscaras de la chonta cocida la gente usa como alimento para las gallinas o como abono para sus cultivos. La madera de la chonta sin espinos por su dureza es usada como postes de chozas, corrales para cerdos, trojes o como excelente leña para cocinar la comida e incluso para fabricar lanzas. Las buglas especies de aves propéndulas suelen hacer nidos colgantes en las puntas de las hojas jóvenes del tronco espinoso de chonta para poner a sus polluelos a salvo de serpientes y felinos. Cuando el fruto está rojo por la madurez, la gente utiliza largas varas con ganchos de metal o palo para desgajar los racimos maduros. Es usual entonces, aparte del ser humano, que muchas aves y animales terrestres se incitan en tiempos de abundancia a un nutritivo banquete de aceitosa chonta, que sin embargo no es apreciada como debería ser por las autoridades de la agricultura. Se distribuye desde Nicaragua hasta Brasil y Bolivia en zonas húmedas no inundables a menos de 1.300 metros sobre el nivel del mar. Es frecuente encontrarla en la Amazonía. Crece bien en asociaciones, por ejemplo, como sombra de café, cacao, árbol de pan y cítricos. Fue plantada desde épocas precolombinas por los indígenas. Hay numerosas variedades, incluso sin espinas, y una sin semilla. El fruto puede comerse fresco o cocinarse en agua con sal 30 a 60 minutos. Puede procesarse para obtener harina y utilizarse en diferentes proporciones en panadería, pastelería y fabricación de fideos con potas y jaleas. Más de 40 recetas para su preparación y consumo han sido recopiladas. El chontaduro es uno de los alimentos tropicales de mayor valor nutritivo. Su contenido es de 2.5 a 4.8% de proteína de alta calidad, por el número y la cantidad de aminoácidos esenciales que posee, por su fina grasa constituida por aceites no saturados y el alto contenido de beta-caroteno fósforo, vitamina A, calcio y hierro lo hacen uno de los alimentos naturales más completos. También contiene vitamina B y C. Hay variedades de mayor contenido de aceite que puede extraerse. Culturalmente se le considera un potente afrodisíaco, aunque no existen estudios científicos que lo comprueben. Además del fruto son comestibles la flor, endospermo de la semilla y el palmito cogollo. Esta tiene un contenido de 5% de proteínas y es alto para la industrialización en conservas. Puede aprovecharse que la palma tiene varios tallos y utilizarse unos mientras se dejan los otros. El fruto de segunda calidad es utilizado como alimento de engorde para ganado vacuno, porcino, aves e incluso peces. La madera de tallo se usa en construcciones y para fabricar utensilios. En Colombia y Ecuador es utilizada para la construcción de marimbas de chonta. El colorante verdoso de las hojas se usa en cestería. En Costa Rica se utiliza y utiliza todavía hoy en día por los indígenas para fabricar sus arcos y puntos de flecha y lanzas. Actualmente se usa para fabricar souvenirs para los turistas y en mueblería. Gracias por tu visita al canal vuelve pronto